Esto, que de, este pacto, Pero ayer mira, ayer mira, de mira, está mira, mal. Y eso es Más que mira, es que mira, Bueno, mira, ver, mira, no, mira, no, mira, no, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, así como esta pero más <coughs> los cristales que pues los costales antiguos sí. bueno, pues pues un amor muy grande y para tu marido bueno, cuando se ha que no que soy una calabaza que ¿Cómo se llama? aquí? No, bueno, aquí es más precio. mira mira bueno, la sí. Ay, mi madre, hay que de Sagrada. garrafa, aquí y eso que tenemos como acá, ¿eh? Sí, hay... O, que, pero, que Ah, que, bueno, pues eso... O, o integrado. Ah, es es, claro. No, pero nosotros tenemos una idea que trae, que no. tú limpiando no sé si el canario o tal, pero uno es de es un gran y tuviera que un sitio de dueño de los eventos y también de muchos pero un y el de... este de... niño Claro, Hay aquí un que de lava. De lava, ah, lava mecánica, no? Ese, ese negro que está ahí, ese de lava. Sí, la detalla, ¿no? ese ah, ese... ¿Alí por ejemplo? Que está detrás de ese Sí, sí, un negro este. ¿Alí o qué están? la hora de la... ¿Dónde le ¿De a claro. en de porque un... Realmente, anteológicamente, era un adulto no era No, no, no, no. Y porque si ¿y, vas no vas por murames no ¿no? no y los datos están ahí, las Y que me haya la Como se Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. que viene te vas a ver escribir, ¿verdad? Sí. Ay, ¿sabes? Sí. Macho. No, cada año mira, mira, mira, mira, no, cada